que se muestra es una variación del fenómeno conocido como fuente de vacío. Emplearemos un dispositivo experimental utilizado para determinar la entalpía de vaporización del agua. Está formado por un matraz redondo invertido que tiene una resistencia eléctrica en su interior y está conectado en su parte inferior por un tubo de vidrio vertical que dispone de una doble camisa. Por la capa exterior se hace circular agua fría procedente de un sistema de refrigeración. El tubo central está abierto por su extremo inferior y conectado por su extremo superior al matraz completamente cerrado. Abrimos la llave para poner en marcha el sistema de circulación del agua refrigerada y conectamos el potenciómetro que suministrará la energía eléctrica a la resistencia que calentará el agua situada dentro del matraz. Tras un cierto tiempo, el agua que se está calentando alcanza su temperatura de ebullición y comienza a hervir, llenándose el matraz de vapor de agua junto con el agua líquida. El vapor de agua que se va formando va ocupando el volumen de matraz desalojado por el agua líquida que se vaporiza, y dado que la misma cantidad de agua ocupa un mayor volumen en fase vapor que en fase líquida, el vapor escapa por el tubo central conectado al matraz. Este vapor de agua se condensa al enfriarse mediante el sistema de refrigeración y cae a través del tubo central recogiéndose el agua condensada de nuevo en un vaso de precipitado. El proceso nos permitirá volver a llenar el matraz de agua líquida sin necesidad de desmontar todo el dispositivo. Cuando ya se ha generado el vapor de agua necesario para realizar nuestra experiencia, se apaga el potenciómetro y retiramos el vaso donde se ha recogido el agua condensada. A continuación, enfriamos una valleta, humedeciéndola con agua fría. Colocamos un vaso lleno de agua líquida en el extremo inferior del tubo, de manera que esté ligeramente sumergido en el agua, y ponemos la valleta enfriada sobre el matraz. Lo que se observa es que el agua del vaso comienza a ascender por el tubo central de vidrio hacia el matraz superior. Cuando el agua alcanza el extremo superior del tubo, sale a gran velocidad del mismo como si fuera el surtidor de una fuente, llenando de nuevo el matraz de agua líquida. Este fenómeno tiene lugar debido a la diferencia de presión existente entre los dos extremos del tubo de vidrio. Esta diferencia de presión se logra al enfriar el matraz al ponerlo en contacto con la valleta fría ya que el vapor de agua se condensa creando un vacío en su interior haciendo la función de una bomba de vacío, mientras que en el extremo inferior el agua se halla a la presión atmosférica. El proceso continúa hasta que se igualan las dos presiones, esto es, cuando el agua en el interior del matraz haya alcanzado una altura tal que la presión del agua sea igual a la atmosférica.